Entiendo que más o menos la mayoría de los que estéis aquí conocéis la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Podéis levantar la mano? Creo que el 99,9 periódico puro conocéis la figura de Leonardo, ¿no? Eh, ¿Cuántos de los que conocéis a Leonardo consideráis que es un genio? Casi el 100% de los que habéis levantado la mano al principio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos de vosotros consideráis la genialidad como el elemento diferenciador de Leonardo da Vinci, Estamos hablando de un tipo que fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y eso no nos lo cuenta. Es mucho más guay arrancar la pátina de genialidad, desbancarla del pedestal y presentar a un hombre en carne y hueso. Por lo tanto, estamos hablando de curiosidad, de observación, de sacrificio, de perseverancia, en definitiva, de pasión. Para mí, la educación reglada es imprescindible. Pero a partir de ahí lo que marca la diferencia es la autoformación, la curiosidad. Claro, hoy en día, claro, no hacemos con los chavales lo que hacían con Leonardo. Dios sale al, sal al campo y disfruta, sale al campo y observa, experimenta, fracasa. Permítete el fracaso. Fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Florencia Nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Es la historia de un fracasado. Pero es gracias a ese niño a ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué, a ese niño que era extremadamente curioso, se convirtió en este tipo que hoy en día, en el 2019 le estamos celebrando su quinto centenario, ¿no? Entonces, desde el principio de los tiempos está la transversalidad de los conocimientos, está la incesante curiosidad del ser humano. Y dentro de esa curiosidad, el fracaso es lo que nos forma como personas. No el fracaso, sino también cómo afrontamos ese fracaso. Leonardo, cuando no es aceptado por los Medici en 1481, decide enviar una carta a Ludovico Sforza, en unos estados italianos en los que cambiar de Florencia al Ducado de Milán era como cambiar de país hoy en día, ¿no? Al final terminan contratándole como músico y como organizador de eventos. Leonardo llega a Milán y le encargan la boda, una boda. Leonardo decide que en la boda lo que va a realizar es la tarta más grande del mundo. Claro, Ludovico Sforza le dice que la tarta tiene que ser muy grande, claro. Es que son 300 los invitados que van a asistir a esa boda. Y dice Leonardo, no, no, no, no, no me avisen nada O sea, la tarta va a ser tan grande que la boda se va a celebrar dentro de la tarta. Contrata a los mejores arquitectos, a los mejores pasteleros, a los mejores cocineros, a los mejores artistas para diseñar esa tarta. Se pone a trabajar sobre ella y la termina. Al día siguiente, justo el día que se va a celebrar ese enlace nupcial, Leonardo llega el primero. Y cuando llega a ese palacio del los se encuentra que el banquete ya ha tenido lugar. Pero ¿Cómo como es posible, si la boda se está tarde, todas las alemanas de la ciudad se habían zampado la tarta. Había ratas, pájaros, ponen polenta, endurecidas, por ahí tiradas partida. ¿Qué hizo Leonardo para solventar ese episodio? Se piró, se largó, lo dejó todo allí, tenía miedo, no tenía plan B. Y lejos de hundirse ante el fracaso, se pone a trabajar, se pone a investigar, se pone a curiosear convoca otra vez de nuevo a la ciudad de Milán. Sforza Forza, mosqueado. El grueso de la ciudad de Milán, mira, mira, le señalaban por calle. mira, mira, ahí va Leonardo, ¿eh? ese genio de Florencia que, cuidado, que no sabe dar de comer a 300 personas. Y cuando va a presentar su último trabajo, dice Ciudadanos de Milán, los aquellos que me señalabais por la calle, dice, ve, por ahí va, que no sabe dar de comer a 300 personas, os digo ahora, ¿cómo no voy a ser capaz de dar de comer a 300 personas si soy capaz de dar de cenar al Hijo de Dios? Y presentó la última cita. ¿A vosotros qué os han contado? Que está María Magdalena? O que lo fracasó, fracasó y fracasó. Y que gracias al fracaso no solo obtuvo un éxito, sino que ese éxito fue tan grande que eclipsó el fracaso. Nos han contado otra cosa. Nos han contado que hay personajes tan excelentes que son inalcanzables. Y yo pienso, pienso que a través de la curiosidad... La observación, sacrificio, la perseverancia y la pasión, podemos ser como Leonardo. O Leonardo como nosotros. De hecho, fijaos, curiosidad, habéis venido, observación, habéis atendido, perseverancia, seguís conmigo, sacrificio, igual a estas horas tendríais algo que hacer. Pero creo que algo nos une a todos hoy aquí, y es la pasión. Por ser mejores personas y por encima de todas las cosas, por ser nuestro. Gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Qué gusto tenerlos esta noche aquí con nosotros al comenzar nuestro programa. Solamente nos quedan cuatro minutos para comenzar nuestra presentación. Solamente quería decirles al comienzo que estamos en la tercera sesión de lo imprescindible del liderazgo. Quisiéramos mencionarles que el próximo miércoles será nuestra última presentación de esta serie número dos de líderes, formando líderes, y de nuestra Escuela de Liderazgo, que por supuesto lo que único que procura es que tú puedas liderar y desarrollar bien en el campo que tú quieras, sea profesional, familiar, amical, social, en el cual tú estás desenvuelto. Lo que nosotros buscamos a través de estos seminarios es que tú puedas aprender aquellas cosas que solamente se aprenden en la universidad, cuando uno va a tomar una maestría o un posgrado. Por eso es sumamente importante que en estos minutos que nos quedan, que son más o menos dos minutos, tú puedas invitar a las personas que están todavía en tu red de líderes para que puedan asistir a nuestra conferencia el día de hoy. No te olvides que eh, siempre estamos dispuestos a poder entregar los certificados a aquellas personas que asistieron a la primera sesión, a la primera serie de conferencias que tuvimos, que fueron cinco, para que tú puedas también tener un certificado en tu currículum y puedas incluir cómo que te graduaste o escuchaste o participaste de las presentaciones de liderazgo que ahora te hemos mencionado. Es muy importante para cada uno de ustedes eh, aprender el liderazgo porque sin liderazgo no es posible desarrollar negocios, no es posible desarrollar empresa, no es posible crecer como personas dentro de una sociedad tan exigente y que va tan rápido eh, eh, en el tiempo, es importante aprender a liderar. Como les prometimos el día de hoy, estamos en la serie de lo imprescindible del liderazgo y vamos a hablar en los próximos 30, 35, 40 minutos acerca de cómo agilizar la comunicación. ¿Por qué es importante hablar de la comunicación? Cuando nosotros comenzamos nuestra primera serie, justamente hablamos un poco acerca de la comunicación. ¿Por qué razón? Porque muchas personas no han valorado lo que realmente es la comunicación como tal. ¿En qué sentido lo decimos? En que muchas veces nosotros creemos que simplemente el hecho de pronunciar palabras o eh, expresar algunos pensamientos o algunos eh, eh, temas relacionados a nuestra persona, a lo que nosotros estudiamos, a lo que nosotros desarrollamos como profesionales o como personas, ya es suficiente. Pero no es solamente lo que nosotros hacemos con la comunicación, sino esto tiene que ver mucho también con lo que nosotros dejamos hacer o dejamos que los otros también hagan dentro del liderazgo o de nuestro equipo para poder trabajar de manera adecuada y agilizar los resultados de nuestro trabajo en equipo. Cuando las personas hablan y las otras personas escuchan, se da lo que nosotros conocemos, la escucha activa o la escucha, pero no necesariamente es activa a menos que permitamos a los otros o darles espacio a los demás para que también tengan eh, momentos en los cuales ellos puedan expresar su forma de pensar o su forma de creer aquello que tú estás expresando. Cuando un líder habla, generalmente plantea ideas, plantea proyectos, establece objetivos, desarrolla un programa. Y eso le permite trascender con su proyecto a la mente y al corazón de las otras personas. Pero ¿cómo esas personas pueden identificarse con el proyecto que yo tengo como líder? Hay algunas técnicas que son sumamente importantes y que tienen que ver con la comunicación. Esta noche vamos a ingresar de frente a nuestra presentación porque es sumamente importante desarrollar aquello que ya venimos trabajando hace ya un poco de tiempo. Permítanme centrarme en aquello que ya hemos trabajado. Vamos a comenzar eh, repasando un poquitito aquello que nosotros ya hemos trabajado en nuestro proyecto de, de la serie número 2 de la Escuela de Liderazgo. En primer lugar hemos hablado en cómo centrarnos en lo más importante. Aprender a priorizar fue lo que aprendimos esa noche. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tiene que aprender a mirar cuál es lo primero, determinar qué es primero y qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta como lo prioritario en nuestro trabajo como líderes. Si tú no sabes delegar, no sabes designar, no sabes eh, comunicar, es posible que lo que tú consideres importante, los demás no lo conozcan. Más aún, si tú no conoces cómo delimitar aquellas cosas que son prioritarias, peor aún vas a poder comunicar a los demás de aquello que tú quieres realizar en tu trabajo como líder. En la segunda sesión hemos hablado acerca de cómo facilitar el camino a tu equipo, dejarlos trabajar, participar con ellos. Y hoy vamos a trabajar el concepto de agilizar la comunicación. Eh, como dijimos en, el, en, en la introducción, la comunicación es parte importante de la vida y de la existencia del liderazgo. La comunicación debe agilizarse en los equipos con la finalidad de que los colaboradores puedan expresarse eficientemente. Un líder debe entender que hablar no es solamente una capacidad del líder, que también es capacidad y espacio de aquellos que son liderados. Agilizar quiere decir abrir espacios, hacer que las personas puedan tener un tiempo, que puedan tener la oportunidad de poder comunicar o comunicarse con las personas que forman en el equipo. ¿Por qué es importante? En realidad, sin la comunicación es imposible liderar. ¿Cómo te quieres comunicar Hoy tenemos diferentes medios, diferentes herramientas para poder comunicarnos. Pero una cosa es comunicarnos y otra cosa es comunicar al equipo. ¿Tú sabes quiénes son los, parte de tu equipo? ¿Tú sabes quiénes son los que están liderando a, a aquellos que lideras? Es importante saber si ellos están haciendo el trabajo o continuando, darle fluidez, dándole fluidez a aquello que tú estás planteando. Muchas veces nosotros solamente nos interesamos de las personas a quienes lideramos, les comunicamos algo, pero no sabemos si ellos lo están haciendo de manera adecuada. Es importante el monitoreo y, por supuesto, la supervisión en el trabajo de la comunicación. El comunicarse no solamente viene de parte del líder, como dijimos, sino también dar espacios a aquellos que forman parte de nuestro equipo para recibir las ideas que ellos tienen y que nos pueden compartir para, eh, de alguna manera, entender que ellos forman parte de un equipo. ¿Qué es darle fluidez? ¿Qué es darle fluidez recíproca a la comunicación? Por ejemplo, si ustedes esta noche, si a ustedes yo esta noche les preguntara cómo realizaría usted el trabajo de ser presidente del Perú si usted no tiene la capacidad de serlo, pero el pueblo lo eligió. ¿Qué ideas me daría usted para que usted como líder me pueda decir a mí, que yo soy el que lidero ahora este país, que esas ideas pueden ser ideas útiles, que me puedan ayudar a desarrollar esa capacidad de mantener mi liderazgo y desarrollar la comunicación que necesito para poder hacer mi trabajo de manera totalmente efectiva? ¿qué harían ustedes? ¿En qué momento podría comunicarse conmigo? Si yo no les doy espacio, yo no podría saber sus ideas, no podría recibir las, las, las contribuciones eh, que ustedes tienen para poder desarrollar mejor mi trabajo. Yo podría eh, darles un espacio, por ejemplo, a preguntarles ¿qué haría usted si, le, si me ve a mí que yo tengo que liderar un grupo de personas que van a derribar una cantidad de árboles en la selva peruana. ¿Cómo lo haría usted? ¿Con qué herramientas podría usted contar? ¿Qué presupuestos necesitamos para poder hacer ese trabajo de manera más efectiva? Si usted ha vivido en la ciudad, ha tenido todo en la ciudad y nunca ha ido al campo, seguramente sus ideas serán muy cortas, pero dentro del equipo siempre hay personas que, que tienen un poquitito más de conocimiento en el área que tú estás preguntando. Por eso hay que hacer que la comunicación se agilice de ida y de vuelta. Esperar reciprocidad en la comunicación debe ser una alternativa que el líder debe crear. ¿Por qué es importante la fluidez recíproca? Porque te trae propuestas. En segundo lugar, si esas propuestas son tomadas en cuenta desarrolla identificación en los miembros del equipo. Eso es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes un, un equipo no identificado con los objetivos y los planteamientos que tú tienes como líder, es posible que tu equipo sea un equipo que camine o que funcione como una máquina sin aceite. Porque no hay comunicación fluida, no hay reciprocidad en la comunicación. En tercer lugar, la fluidez recíproca nos permite tener contribuciones a crear. Yo puedo tener cinco personas a mi cargo y decirle, mira, necesitamos hacer tal actividad. Tú, número uno, me vas a plantear eh, un, un objetivo. Tú me vas a decir el cómo. Tú me vas a ayudar a conseguir las herramientas. De, de alguna manera tú me vas a ver algunas, eh, algunos conflictos o posibilidades de conflicto que podríamos tener a realizar la actividad. Eh, tú me vas a ayudar a escribir aquellas ideas que los demás te dan. Eso te permite ser creativo, pero no solamente a ti como líder, sino a tus liderados. Nunca tengas todas las propuestas a flor de piel. Deja que ellos tengan las propuestas y contribuyan con sus ideas. También es importante entender que el líder no tiene que saber todas las soluciones a los problemas que existen. Es importante en la fluidez recíproca, dejar espacios para que ellos te den soluciones. Aprender a escuchar soluciones es quizás una de las cosas más importantes en la agilización de la comunicación recíproca. Es importante eso. ¿Por qué? Porque las soluciones son vistas muchas veces desde la experiencia de los miembros de tu equipo y no necesariamente desde tu experiencia. Porque si solamente son de tu experiencia, es posible que no sean las más... Eh, viables para resolver, porque varias cabezas pensando en soluciones es siempre mucho mejor. En cuarto lugar, o en quinto lugar, metodologías. De repente tú estás pensando hacer un trabajo de una manera, y la persona que está en tu equipo te plantea otra manera de hacer las cosas. Cambiar tu metodología para hacerlo más rápido, o para hacerlo más seguro o para conseguir el objetivo de manera eh, elocuente, de todas maneras sostenible. Asimismo, también la comunicación fluida recíprocamente te permite adoptar nuevas creencias. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las propuestas que te da tu equipo, la mayoría de ellas ya son propuestas que o están en la condición de potenciales, de posibilidades, o muchas de ellas ya son experiencias de la gente de tu equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ya pasaron por esas experiencias y ya, son, ya han adoptado esa experiencia como una creencia, como una convicción. Y ahora te la pueden compartir. En séptimo lugar, es importante la comunicación fluida, recíproca, porque te permite romper paradigmas. Muchos de nosotros hemos establecido ciertos paradigmas para nuestro liderazgo que muchas veces no queremos cambiar. No, no, no, no, no, no, yo he trabajado siempre así, decimos. No, mira, vengo haciendo esto 30 años, ¿qué me vas a venir a cambiar ahora? ¿Quién sabe una, una persona de tu equipo tenga la solución a un problema que tú simplemente no tenías? Se me permite hacer una ilustración bíblica en esta ocasión y que sin duda nos va a enseñar a romper paradigmas respecto a creencias, porque los paradigmas generalmente están en el campo de las creencias. Se cuenta la historia que Israel estaba como esclavo y fue llevada una niña a la casa de uno de los líderes políticos y militares del gobierno. Eh, para trabajar en la casa de este hombre que se llamaba Naamán. Naamán tenía un problema, una enfermedad. Su enfermedad era una enfermedad casi incurable. Tenía lepra. Una persona que concebía lepra en los conceptos religiosos de Israel, que, que, que, que o sea, tenía como creencia de que había cometido algún pecado y por causa de ese pecado la maldición estaba llegando sobre él. De alguna manera... Naamán no tenía este concepto. De todos modos, él sabía que la lepra le produciría en algún día la muerte. Sin embargo, eh, él había escuchado de un tal profeta Eliseo que él curaba de la lepra. Así que envió a uno de sus siervos a contactar a Eliseo para que él pudiera darle una idea cuál sería la solución o que le mandara un milagro desde su Dios o de su poderoso Dios para que él fuera y se pudiera sanar de la lepra. Dice la historia bíblica que el profeta le dijo, vaya y métase al río Jordán siete veces. Y la historia dice que eh, esa, ese conocimiento de que Elías, perdón, Eliseo era el profeta, se lo había dado a conocer una niña que trabajaba en su casa. Hay un profeta en Israel que cura de la lepra, vaya y consulte con él. Bueno, él aceptó la propuesta porque sabía que se iba a morir. Así que después que el, el profeta le dice, vaya usted y sumérjase en el río Jordán siete veces, él inmediatamente deja salir sus paradigmas. ¿Por qué me envía a un río sucio? ¿Acaso no hay ríos más limpios aquí donde yo vivo? Y la niña le dice, vaya, obedezca al profeta. Este hombre escuchó la voz de sugerencia de una niña que formaba parte de las sirvientes de la casa y obedeció. Y dice la historia que se sumergió seis veces dentro del río Jordán y la lepra aún estaba. Pero él tenía que romper un paradigma que era creer en el Dios de Israel. Cuando se sumergió la séptima vez, salió del río completamente sano. La historia nos cuenta de que él pudo escuchar la voz de una niña que no tenía ni siquiera ninguna influencia dentro de su familia. Romper paradigmas también se puede dar en un líder que aprende a dejar que los demás le hablen, le digan, y él escuche con atención. En momentos de emergencia es importante escuchar al equipo, porque el equipo te puede decir lo que está pasando dentro del momento mismo en la ejecución de un proyecto. Yo me pongo a pensar cuando un entrenador está eh, dirigiendo a su equipo antes del partido, él tiene la capacidad de ver más o menos las capacidades de cada uno pero todavía no tienen al equipo contrario. Pero cuando el equipo contrario está frente al equipo que él preparó, él necesita escuchar la opinión de los que están dentro de la cancha. Y en los momentos de emergencia, aprender a escuchar, desarrollar una fluidez de comunicación recíproca, te permite hacer cambios en momentos de emergencia y conseguir soluciones. En realidad, la, la comunicación tiene un problema de identificación con el equipo porque el, el líder da órdenes y no necesariamente se comunica. Porque el líder no permite que el equipo dé ideas. No quiere cambiar su forma de pensar porque él cree que ser líder es mantener sus ideas y si no las realiza, deja de ser líder. Y eso no es verdad. El problema de identificación con el equipo de un líder hace que el equipo eh, dé ideas y él no acepta. Porque él cree que está sobre todos. A mí me gusta mucho el liderazgo manifestado de Jesucristo. Porque aquella noche cuando le entregaron, los soldados no sabían quién era al que iban a apresar. Judas tuvo que dar el beso para poder identificarlo. Un líder tiene que mimetizarse con las ideas, con las participaciones, con las contribuciones de su equipo. El problema más serio de un líder que no tiene identificación con su equipo es que se resiste al cambio de sus ideas por las del equipo. No se olvide que el equipo tiene 7, 10, 20, 100 cabezas que piensan igual, o mejor, o más que usted. ¿Cómo dar solución al problema de identificación con el equipo mediante una comunicación ágil y fluida. En primer lugar, dé ideas y escuche. Generalmente, el equipo va a mejorar sus ideas. Nunca dé ideas y espero que las cumplan. Cuando las personas escuchan, no escuchan necesariamente todo o entienden todo lo que usted quiere decir. Por eso es importante dar las ideas y después escuchar. ¿Quién sabe después que usted dé una idea el equipo mejore esa idea y le plantee una, dos o tres alternativas para poder conseguir el trabajo de una manera mucho más, más eh, efectiva. En segundo lugar, dé espacio al equipo para involucrar sus metodologías del cómo hacer en las metodologías suyas. No todos saben hacer las cosas como usted las sabe hacer. Aprenda a dejar que ellos usen sus propias metodologías pero tratando de conseguir el mismo objetivo. Tercero, haga el mismo esfuerzo porque funcionen las ideas de los otros como lo hace con las ideas que usted propuso. Nunca haga la del perro muerto con las ideas de los demás. Si usted es un buen líder y usted escuchó las ideas de los otros, apoye con tanta pasión esas ideas como si fueran ideas suyas. Cuarto lugar, Valore las ideas de su equipo e involúquese en ellas con la misma pasión como usted se involucra en las ideas suyas. Perdón, número 5, reconozca las ideas de los miembros de su equipo, no se ponga honores que no le pertenecen. Si al final del trabajo se logra el objetivo, no se lleve el honor usted. Me gustan las entrevistas después de los partidos del señor Gareca. El equipo funcionó bien, el equipo trabajó unido, el, el equipo trabajó dentro de las propuestas que teníamos, cada uno cumplió su misión, el equipo está mejorando, siempre está hablando del equipo. Es importante que usted no se ponga los honores que su equipo le da. Es mejor que lo haga el equipo. Y si el equipo tiene mejoramientos, la gente sobreentiende, usted va a sobreentender y los que están en el entorno se van a dar cuenta que ese equipo mejoró gracias a la influencia suya. Sexto, cuando una idea de alguien del equipo va mal, intente restituir, resolver, no acusar. Algunos líderes que se dicen ser líderes, cuando una cosa no va bien, le dicen a la gente de su equipo, ¿ves? ¿Ves? Por eso no quería aceptar tu idea. ¿Ves? Por eso que no te escuchaba. ¿Te das cuenta? Mira que te di la oportunidad y no quisiste hacer lo que te dijimos. Y ahora ves, oye, este, dejaste al equipo totalmente detenido gracias a que tú has impuesto tu idea. No hagamos eso. Toda idea puesta en práctica desarrolla experiencia, desarrolla aprendizajes. Aproveche para recalcar los aprendizajes desarrolló en un plan, en una metodología que de repente no funcionó como usted quería que funcione, que funcione. No olvide, no hay tiempo que perder. Ponga en práctica lo mejor que usted pueda escuchar de su equipo. ¿Cómo agilizar? En primer lugar dijimos apertura de ideas en un marco de respeto. Siempre es importante respetar las ideas de los demás. No se haga usted el sabiondo o la sabionda. No se crea usted que sabe todos los cómo. Hay muchas personas que tienen experiencias igual o mejor que ustedes. O en situaciones mucho más difíciles pudieron resolver cosas. Aprovechelas. Dile apertura a las ideas de los otros y no se quede con la idea suya. ¿Cómo agilizar? Conviva con ellos participe de las actividades de su equipo, no se quede aparte, no haga que los demás que dieron las ideas pongan en práctica esas ideas, usted sea parte de esas ideas, conviva, involúcrese, ensúcese los zapatos con ellos, vaya con ellos, demuéstrele que usted es su líder y que tiene un interés de que todos lleguemos al éxito establezca vías. Oye, pero si no tienes celular, te voy a mandar aunque sea señales de humo. Pero establezca alguna vía para comunicarse con las personas que forman parte de su equipo. Hágalo usted. Busque la mejor manera con aquellos que forman parte de su equipo. Utilice los medios que usted crea conveniente. Si es posible, pague. Pague el gasto que requiera para poder tener esa comunicación con su equipo. Si usted tiene una buena comunicación con ellos, establece vías, valga la redundancia, viables, posibles, los resultados le retornarán los gastos que le generaron el agilizarlo. Una de las cosas más importantes de un liderazgo es en la comunicación para mantenerlo ágil, es mantener el respeto a las ideas de los demás, así como los demás respetan las suyas. ¿Alguna vez se habrá dado cuenta que usted dio una idea y nadie le dijo nada, nadie le contestó? ¿Sabe por qué? No porque necesariamente todos estaban de acuerdo, sino porque le respetan a usted como líder. Mantengamos ese respeto. Cuando estamos en grupo, a veces es mejor comunicarnos de la manera formal. Cuando estamos a solas, de repente hablamos del tú y tú. Pero cuando estamos en el equipo, aprendamos a mantener ese comunica esa comunicación que normalmente usan aquellos que mantienen una relación de respeto en la comunicación. Informe. Número cinco. Aprenda a informar. No informe supuestos. Informe aciertos. No plantee actividades que usted no lo tiene claro. Hoy me llegó una comunicación que alguna persona me pasó porque teníamos que tener cuidado con cierta información yo la analicé. Ya la analicé hace bastante tiempo, más de un año, esa información. Ya la tengo clara. Entonces, yo debo informar lo que para mí ya está claro. Un líder debe aprender a mantener ese tipo de información y, por supuesto, eso le va a ayudar a agilizar y a desarrollar mayor comunicación con su equipo. Es importante también para poder desarrollar una comunicación ágil, en sexto lugar está en enseñar. No todos los que forman parte de su equipo, no todos, por si acaso, no todos los que forman parte de su equipo saben, saben hacer las cosas. Usted tiene que aprender a enseñar. Si usted no enseña, es posible que no tenga un grupo o un equipo que efectúe sus ideas o lleve a cabo las ideas que usted requiere para alcanzar un objetivo. Hay que enseñar. Yo veo algunos grupos de líderes que tienen permanentemente actividades, videos, conferencias, este, un canal, están publicando en sus redes algún asunto para enseñar. No hay cosa más bella que enseñara a alguien una buena idea, enseñara a alguien un buen proyecto, un buen plan, y de acuerdo a eso, llevar a cabo ese plan junto con ellos. Haga la obra de maestro para con los demás. Finalmente, es importante para agilizar, es importante retroalimentar. En el concepto de Stephen Covey, eh, la retroalimentación está en el desarrollo de la capacidad de hacer pausas para analizar, para comprender y para poder de alguna manera replantear algunas cosas que están en ejecución. Tal vez tú no te has dado cuenta que las personas ya terminaron el trabajo y lo hicieron efectivamente o no lo hicieron efectivamente. Y la razón es muy sencilla, porque tú no has estado monitoreando el trabajo de tu equipo. Pero si tú quieres monitorear el trabajo de tu equipo y te das cuenta de cuáles son los resultados, cuáles fueron los limitantes, cuáles fueron las situaciones que te llevaron a pensar de que tu equipo no desarrolló la capacidad o, perdón, no logró eh, la efectividad que tú esperabas, entonces necesitas de la retroalimentación. La retroalimentación retrae tres cosas importantes. En primer lugar, que las cosas que se hicieron bien hay que reafirmarlas y hay que reconocerlas que las cosas que se hicieron mal, hay que saber por qué salieron mal. ¿Cuál es la razón de, del, del, del, del, no, eh, del no progreso, de la no realización de aquello que nosotros planteamos? Entonces, algunas de ellas habrá que desecharlas. ¿Por qué? Porque no estaban, no estaban adaptadas, no se utilizó la metodología adecuada. Entonces, es muy importante dentro del trabajo de la agilización de la comunicación saber al final qué es lo que realmente sucedió. Y la tercera de ellas es ver qué cosas funcionaron mediocremente o a medias para poder reforzar la que, aquellas que sirven para poder llevar a cabo el objetivo que queremos o simplemente, como dijimos anteriormente, dejar aquellas que no necesariamente nos ayudarán en los próximos procesos. La comunicación es sumamente importante, pero más que importante es agilizarla. Agilizar significa Desarrollar una comunicación fluida, pero con reciprocidad. Líder, haz reuniones solo para escuchar, no necesariamente para decir lo que tienen que hacer tu equipo. Es necesario que tú te sientes con tu equipo y escuches. Pongan referencia a algún tema, desarrolla algún tema este, por unos minutos para plantear una introducción a la discusión, discusión en el sentido positivo y por supuesto el debate debe ser de tal modo que pueda ayudar a las personas a desarrollar estos conceptos que nosotros hoy hemos tratado y finalmente llevar a cabo el proyecto. Una vez que se lleve a cabo el proyecto, al finalizar, la evaluación te permitirá, fruto del monitoreo por supuesto, te permitirá saber qué cosas estuvieron bien qué cosas no estuvieron tan bien, qué cosas estuvieron mal. Y allí desarrollarás lo que nosotros conocemos como la retroalimentación. Le preguntarás a José, José, ¿qué crees tú que hicimos mal? Le preguntarás a Juanita, ¿qué cosa crees tú que hicimos bien? Le preguntarás a María, oye, tú que has notado las cosas desde una perspectiva muy cercana a tu experiencia, ¿qué ideas nuevas nos puedes dar como para poder entender que no debimos pero sí debimos hacer esto otro. No debimos hacer aquello porque lo que, lo que hicimos con aquello no estaba bien, pero no te escuchamos. Entonces necesitamos que tú nos hagas ver ahora. Ese proceso de retroalimentación nos preparará para los próximos pasos que vamos a dar en los proyectos que tenemos en nuestro liderazgo. Finalmente, un verdadero líder es una esponja para absorber ideas y ponerlas al servicio del equipo. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No es que este, esta frase tenga razón o no. Es la razón que tú le puedas dar a esta frase. Si eres una esponja que absorbe las ideas, con tu experiencia de líder, las puedes plantear de una manera mucho mejor. Tus experiencias posiblemente sean un poco mayores que las de otros. Y si no lo son... ¿Serás inteligente como para poder decirle a tu equipo, miren señores, ustedes me han elegido de, de, de líder de equipo, pero hay cosas que yo no las entiendo, que yo no las sé, así que voy a pedir a ti, a ti, a ti, a fulano, mengano, me sutano que se sienten conmigo, me informen cómo se llevan a cabo estos proyectos y ya con la, con la capacidad que te da de haber sido puesto por la confianza de tu equipo en el puesto de liderazgo, el privilegio de ser líder, ya tú podrás de alguna manera replantear algunas cosas, plantear cosas nuevas, o si no, crear cosas que te permitan proyectar a tu equipo que tú eres realmente el líder que ellos necesitaban. Es muy importante eso en el liderazgo. ¿Saben ustedes? Esta serie tiene algo sumamente importante. Los tres temas que hemos trabajado son temas que han desarrollado una introducción para el último tema. ¿Cuál es el último tema? No lo vamos a desarrollar completamente, pero les anuncio que si ustedes faltan al próximo tema, ustedes habrán perdido lo más importante de lo imprescindible en el liderazgo. ¿Cómo hacer coaching en mi equipo? Eso se desarrollará el próximo 24 de noviembre miércoles a las 8 de la noche. Este servidor no estará aquí en Lima, estará en el Cusco. Estaré dando algunas capacitaciones para la Policía Nacional durante cuatro días, desarrollando capacidades eh, para las personas que trabajan para la Policía Nacional. Así que estaré cuatro días, desde el día 23 hasta el día 27, en la ciudad del Cusco, y espero que el día 24 nos podamos encontrar nuevamente con todos aquellos que estén interesados. ¿Se acuerdan con cuántos comenzamos? Comenzamos con cerca de 70 80 personas. No todos desarrollan el principio de liderazgo. Hoy somos solamente 12 personas, pero esas 12 personas podrían ser los discípulos que pueden hacer de este curso o de este aprendizaje el cambio en miles y miles de personas. Por esa razón hacemos este trabajo. No hay pago, simplemente hay el gozo de poder hacer con gusto aquello que la vida nos da como oportunidad. Así que los invitamos a ustedes para el próximo miércoles 24 a poder participar con nosotros de cómo hacer coaching. Así que vamos a escuchar ahora en unos cuantos minutos, y esto quedará grabado en nuestra presentación del día de hoy, ¿cómo le ayudó a usted? Esa es la pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo le ayudó a usted este corto, pequeño, pero importante seminario o presentación de esta noche? Quiero escuchar a algunos de ustedes que nos digan de qué manera este seminario de esta noche especialmente le ha ayudado para trabajar en su liderazgo. Prenda su micrófono y díganos, Gisela, por favor. Adelante. Buenas noches, buenas noches, Boris, buenas noches a todos, queridos participantes. Bueno, en realidad, Boris, hoy día te sentí un poquito acelerado. Uh -huh. eh, me encanta porque ha sido súper puntual, súper preciso, y de verdad que yo me quedo con todo lo que has dicho. He tomado apuntes súper rápido, hecho copia de pantalla, porque en sí luego me gusta, después con los días, volver a repasar lo que, lo que tú siempre nos ofreces, eh, porque a veces se me puede ir alguna idea y todo, pero eh, en definitiva, eh, con lo que me quedo son con varias cosas, como por ejemplo, la, la, una de las primeras, lo importante que es eh, saber escuchar al, al equipo, saber escuchar a, a, a, tus, a los miembros, a los participantes, que uno lidera, porque siempre, siempre hay algo que aprender, ¿no? Eh, uno no puede pretender creer que, que lo sabe todo, eh, sobre todo si de repente dentro de las personas, así sean jóvenes o mayores, o sea, más jóvenes o mayores que uno, eh, siempre... Estas personas han tenido una experiencia y bajo esa experiencia tienen mucho que ofrecer, mucho que aportar, ¿no? Otra, otra cosa también que, que valido, ¿no? Dentro de lo que tú nos has podido compartir el día de hoy, eh, lo importante, lo importante de la escucha, lo importante de poder aceptar ideas, ¿no? Porque eh, eh, yo siempre digo, ¿no? Siempre va a haber alguien... Eh, que sabe más que uno, ¿no? Pero eh, mi esposo también me dice, pero no es que siempre va a haber alguien que sabe más que uno, sino que, eh, y es justamente lo que tú también has compartido esta noche con nosotros, que eh, ese saber va en función a la experiencia de las personas. Correcto. ¿no? Entonces, qué importante es valorar y validar lo que cada persona tiene por compartir, ¿No? Porque a veces uno dice, no, él o ella, ¿qué me va a poder decir a mí de, de esto o de, de este producto o de esta marca? Si, si no, pues si recién pisa pero no sabemos bajo la experiencia de esta persona qué circunstancias puede haber vivido, puede haber tenido para poder aportar eh, aportar ideas, ¿no? Y bueno... Eh, ¿Me eh, permites un paréntesis ahí? Yo quiero reforzar algo que tú acabas de decir. Una de las cosas que un líder tiene que aprender es lo que tú acabas de decir y lo voy a remarcar. Las experiencias de los otros nunca son concebidas de la misma manera como nosotros concebimos nuestras experiencias. Vamos a suponer dos personas viajan en un avión. Me pasó una experiencia, venía yo, de Barranquilla y nos íbamos a, a San José de Costa Rica y el avión, el avión entró en una nube llena de eh, agua. Era una nube espesa. La verdad, cuando terminamos, eh, aterrizamos, todos estábamos asustados, las cosas se cayeron de, de las gavetas de arriba, fue una cosa tremendamente terrible. Lo interesante del asunto es que cuando subimos al siguiente vuelo, comenzó a pasar exactamente lo mismo. Y yo me dirigí a la persona que estaba a mi lado. Yo no sabía que él había estado en el vuelo anterior. Y le dije, amigo, si tú supieras lo que nos ha pasado en el vuelo anterior, y él soltó una grosería, pero tan fuerte, que todo el avión lo escuchó, y dijo que, ¿cómo que no estuve ahí? ¿Qué cosa crees que yo...? entonces Qué interesante. Yo ya en la segunda experiencia estaba calmado. Entendí de que podíamos salir muy plenamente con un avión tan grande y tan, tan capacitado como ese avión, con cuatro motores, íbamos hacia Los Ángeles. Entonces me pregunto yo, ¿cuál es la experiencia que él tuvo? ¿Cuál es la interpretación que tuvo de esa experiencia? Entonces un líder, y yo quiero remarcar y te voy a dar la palabra, debe aprender que las experiencias de los otros son sumamente valiosas. Eh, yo puedo escuchar a Gisela en sus experiencias como maestra, puedo escuchar en sus experiencias como mamá, puedo escuchar como como en sus experiencias como líder en su negocio. Aquí está presente con nosotros un gran amigo, yo le considero mi maestro, Don Alfonso Talavera, en política. Las experiencias que él tiene en política son impresionantes. Está con nosotros, me parece, el ingeniero Gerardo Rodríguez. Las experiencias que él tiene en redes de mercadeo son impresionantes. O sea. No puedes decir tú que tienes tú la palabra perfecta porque eres el líder. Agilizar la comunicación significa abrir los dos oídos y cerrar un poco la primera boca o la boca, la única que tenemos. De todos modos, eso es lo que quería puntualizar y gracias, Gisela, por eso. Y quiero escucharte todavía lo que tú tienes para puntualizarnos para nosotros. Sí, gracias, Boris. Y también algo muy importante creo que es. Es el respeto, ¿no? Porque a veces eh, vemos vemos o tenemos líderes que a veces uno dice, wow, es como que uno lo percibe como que la guerra de, del más fuerte, como la guerra de la o sea, de la ley de la selva, ¿no? ¿Sí? Y de repente por hacer validar su palabra, por hacer validar su liderazgo, eh, de repente eh, predisponen, predisp e perdón, y disponen a las demás personas eh, a través de burlas, a través de sarcasmo, a través de... Sáfiras. De, de pir, no, a través de interrumpir. Y yo lo digo porque lo he vivido, yo me he sentido así, agredida por, por mi líder, ¿no? Entonces, cuando, cuando uno, o sea, yo creo que el líder no solamente es el que está encima de uno por está por una posición, por, por un estatus de repente del de negocio, de la red de mercadeo que, que desarrolla, sino que un líder creo que va más allá de, de todo eso porque un líder tiene que finalmente encerrar encerrar cualidades que justamente lo posicionan en el lugar donde está y, y, y básicamente todo parte del respeto de la empatía, de saber que si yo voy a decir algo o voy a responder o actuar de, de una o, o tal manera, le, le, ponerme en el lugar de la otra persona si es que a mí me gustaría que me lo hagan, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día todo lo que tú nos has enseñado aplica muy bien, no solamente en nuestra forma de liderar, sino también en nuestra vida, ¿no? Porque... No vivimos solos, vivimos con familia, vivimos de repente con hijos, con esposo, con mamá, papá, etcétera Y si aún una persona viviera sola, también tendría eh, todas, debería tener todas esas cualidades para liderarse a sí mismo, ¿no? Porque una persona no puede de repente decir, bueno, ya yo vivo solo, no dependo de nadie, me voy a levantar a las 12 del día, ¿no? Me voy a acostar tarde. Eh, o sea, tiene que haber, creo. Eh, ciertas, eh, ciertas cualidades que una persona eh, tiene que tener de manera intrínseca, intrínseca, para que luego pueda eh, transmitirlo hacia los demás. Yo la de verdad estoy muy contenta, Boris, y te agradezco nuevamente por, por la gran capacitación de hoy día, porque, mira, he tomado así apuntes rápido de todo, y, y, y, lo, y lo bueno que es, todo lo que tú has dicho, ¿no? Mantener el respeto, enseñar, no podemos, un líder no puede quedarse con lo que sabe, porque si no, ahí se muere su, su legado, por decir así, ¿no? Eh, uno tiene que. Trascender, que, tiene que trascender lo de Así es. Exacto, ¿no? o sea, tenemos que hacer que nuestra vida, nuestros hechos, nuestras acciones, nuestro liderazgo trascienda, no se quede solamente con nosotros, sino que alcance a los demás, ¿no? De verdad, Boris, me quedo con todo lo que has dicho. Gracias, gracias Gisela por eso. La Isela verdad, y lo podrás eso, ver de nuevo gracias. en Boris Darmon canal, ahí lo tienes, lo puedes revisar de nuevo, vamos a subirlo a nuestro canal en los próximos 15 minutos. Gracias por eso. ¿Alguna persona más que quiera darnos sus opiniones? Vamos a escuchar. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cómo le ayudó a usted este seminario, esta charla de esta noche? Hoy día, mientras la persona se anima, no se olviden que dentro de ocho minutos tenemos la capacitación del ingeniero Gerardo Rodríguez en temas de cómo manejar la plataforma en Novatec. Los que están en Novatec puedan participar de esa capacitación a las nueve de la noche. Ya el link les hemos hecho llegar a los grupos que están participando de esta compañía. Muy bien, creo que hemos terminado nuestra presentación esta noche. Una vez más, soy una persona muy, muy agradecida a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo, el espacio para venir y escuchar una charla de este servidor. Me decía un amigo el otro día, eh, que, que me decía, qué desprendimiento que tienes, Boris, que te pones a dar charlas y gratis y no cobras nada y qué es eso tienes que aprender a valorar lo que has aprendido durante todo el tiempo y le digo yo más bien yo debería estar agradecido porque tengo un público de amigos que quieren escuchar una charla y que sin duda mi compromiso y el compromiso de ustedes es de que la charla que recibieron hoy la puedan compartir con otras personas también no se queden con lo que hemos aprendido hagamos que esto si quieren no mencionar a la persona no le mencionen simplemente Compartan aquello que aprendieron. Como dijo la señora Isela que cada uno de nosotros, ese punto que nos tocó, que nos ayudó, que nos hizo pensar, lo digamos a los demás y trascienda. Comparten el link, si ustedes quieren, con otras personas y sin duda alguien aprenderá de alguna cosa que se dijo en este seminario. Los esperamos el próximo miércoles, pero a hoy, para los que están en Novatec, dentro de seis minutos... Hay una capacitación técnica para todos aquellos que están participando de este proyecto. Un abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga, nos vemos el próximo miércoles.